Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles el día de hoy en un podcast más. Hoy tengo un invitado muy, pero muy especial. No se lo pueden perder. Quédense con nosotros. Gracias mi gente por estar con nosotros, hoy tengo un invitado muy especial de verdad que lo aprecio y lo quiero mucho, desde hace mucho tiempo platicamos y después cortamos este, relaciones porque no nos llevábamos, bien. no, no es cierto, tenemos mucho tiempo tenemos, ¿quién y, y vamos a hablar de quién fue el tóxico, no, no es cierto, tenemos mucho tiempo de que no habíamos platicado, ¿por qué? por cuestiones de trabajo de ambos, pero es un gran amigo desde hace mucho tiempo, eh, tenemos una relación de cuates bien a todo dar y está con nosotros nada más y nada menos que Jesse Palacios Un gusto Milacho, muy buen día Un gustazo estar aquí gracias por voltear a verme y te agradezco el primero el intro, gracias tenemos ya, ya tiempo de, de una, una buena relación eh, por azares del destino, mi trabajo principalmente, eso que nos distanciáramos un poco, pero estamos acá de vuelta Oye, y, y platicaremos un poquito de todo lo que pasó en, en ese tiempo porque yo me <risa> algunos acuerdo algunos años me acuerdo que me tocó a mí ver cuando debutas sí este me me, me tocó de <risa> ese, ese, ese episodio eh, que recuerdan más los, los rayados que los tigres, ¿verdad? A ver, a ver, platica, platica, platica. Fue? Eh, diciembre del 2005, eh, diciembre del 2005, sí. semifinal de, de vuelta. Mira, y le dijiste que iba a estar tranquilo, ¿eh? <risa> empezamos y empezamos con todo. Diciembre del 2005... Eh, un, unos días después del famosísimo este caso que nos sí, tocó como, ¿no? la, dicha, la dicha de, de poder pisar la, la cancha en ese día histórico para la institución de Tigres y una semana después fue histórico para la institución de Rayados porque para nosotros terminamos quedándonos en la orilla y ellos terminaron pasando a la final que a la postre también terminan perdiendo digo, a final de sí, cuentas sí. no se terminan quedando ellos con el título pero esa vez... Eh, la afición de Rayados y la afición de Tigres recuerda porque me hice... Pues ahorita ya se puede decir que me hubiera hecho viral. Ahorita me recuerdan en, en las redes sociales esa, esa imagen porque termino eh, siendo la portada de, de un periódico muy conocido. Sí. Con, yo con la mano levantada pidiendo fuera de juego y el Guille Franco... Metiendo la, la pelota algunos minutos antes de que se terminara el partido de vuelta en la, en la semifinal, aquella que, que nos dejó a la postre fuera. Pero fíjate cómo, cómo son las cosas, Jesse porque al final de cuentas, hoy la raza lo agarra de cotorreo, pero finalmente sí es el fútbol. Sí, fin sí, sí. Porque sí, sí. yo te voy a decir algo, si tú en ese momento no pides el fuera de lugar... Porque es muy complicado saber si si eso no es al menos de que sea que estaba súper. En, est en este momento ahorita ya, ya, ya se tiene otra herramienta que es el, el bar. que es el bar, pero sí. en ese momento no había que, que, que terminar creyendo la buena fe, el buen ojo, el buen tino de de tanto el árbitro central, bueno mejor dicho del cuerpo arbitral y y si hubiese habido bar en ese momento, eh, iba a esa, ser algo similar, esa bro. esa iba a ser un problema. Sigue siendo, perdón, no no sí puedo puedo producción puedo decir desmadre. Okay. El arbitraje es un desmadre en México. Güey. Es un mega, mega. Desmadre show. En es un show, es un show, es un show. En aquellos tiempos, yo sí. Y, es lo todos mismo. Todos los años que transcurrieron sigue siendo lo mismo. Es lo mismo. Fíjate que, que ante eso hay, hay, una, hay una frase de uno de tantos técnicos que tuve que se me quedó muy, muy grabada. Es, y, es, y es real. Es misma obra de teatro. Diferentes personajes. Eh, termina, termina iniciando un semestre con muchas ilusiones. Eh, durante el mismo semestre, uh -huh. principalmente viviéndolo en un vestidor, ves diferentes matices, va, ves diferentes rostros, ves jugadores que, que son muy buenos, pero no andan en buen momento. Hay jugadores que a lo mejor no son tan buenos, pero te contagian a lo mejor... De muy buena ley. Hay jugadores que terminan siendo una piedra en el zapato. Algunos son una roca en el zapato. Sean buenos, malos, regulares. Sí. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero a final de cuentas, esa, esa frase es, uh, es contundente que que volviendo al tema del, del arbitraje pues se terminan repitiendo en algunos casos errores flagrantes y en otros casos pues errores eh, pequeños que a lo mejor terminan quedando como como como percepción misma no claro Jesse en, en aquellos tiempos como en estos eh, tigres siempre fue un equipo que llamó y lo digo desde mi punto de vista uh -huh. llamó mucho la atención siempre. Sí. Eh, con, con, con parte de la historia importante de, de, de rescatar desde de descensos sí. este, hasta momentos que parecían pu pudieron haber sido históricos para el equipo y se les voltearon, entre Así muchas es. otras cosas más. Pero, ¿cómo asimila eso un jugador tan joven en ese momento como tú? Porque estabas en el medio de... Allá había seis, siete figuras importantes. Sí, definitivo. Dominantes. Sí. ¿no? Y, y, y esa parte... ¿Cómo, ¿Cómo es que tú fuiste poco a poco ganándote ese lugar? Fíjate que yo, para cuando yo estoy ya en primera división, yo no, no soy nuevo en la institución. Yo terminé estando en la institución desde los 12 años, termino hasta los 25 años, que, que culmina mi último contrato, que fue de... Cuando yo tenía 18 años, me hicieron un contrato multianual, que es muy común que se le haga a los jóvenes en, en un afán o en, un, en una situación de blindar al, al joven, uh -huh. me hicieron un contrato por siete años, culmina en, a, a mis 25 años y termino por salir, pero yo cuando estaba muy joven, desde muy chavo, desde los 15, 16 años era frecuente que yo estuviera entrenando con primera división, o sea, no era una cara ajena a, a las figuras. Al inicio, sí, fueron rotando las figuras. Unas terminaron asentándose, unas terminan yéndose. Sí. Pero, pero siempre fui una, un rostro familiar, ¿sí? Digo, para la institución lo fui. Y para la afición eh, eh, hubo un tiempo, yo que hoy, hoy creo que... Ese, ese, ese término no es de que se haya perdido, pero si no se ha quedado un poco a, a un lado el famosísimo perfil tigre. Claro. Eh, en, en, en ese tiempo, la gente se sentía identificada con mi fútbol. A lo mejor no era tan vistoso mi fútbol, pero se identificaba el aficionado o el joven o el señor que estaba en el estadio, uh -huh. se identificaba con la forma en cómo disputaba yo cada pelota. Y, ese, y, esa, y esa parte... Se, se permeaba para dentro del, del vestidor y, y terminé ganándome un lugar, terminé haciendo muy buenas amistades con, con muchos jugadores que, que a la postre ahorita, te digo, teniendo contacto igual, no, no termina siendo lo mismo, pues porque algunos están en Argentina, algunos en Brasil, claro. algunos aquí, eh, por ejemplo, tengo una muy buena amistad con, con la Palmera Rivas, que sí. tenemos muchísimo tiempo de conocernos, o sea, hay, hay mucha gente que con Juan Montano, que ambos están ahí en la en la institución, con Luis Ramírez, están trabajando ahorita en, en, la, en la otra fase que es de, de formación. Ellos están trabajando ahí, yo estoy viendo los de lejitos, ¿verdad? Pero eh, seguimos teniendo contacto y, y, es, y es lindo, es lindo el, el poder tener la oportunidad de seguir teniendo un, un, un vínculo, ¿no? no contacto directo con la institución, pero por medio de ellos, ¿cómo están? ¿Cómo van los chavos? Todo ese tipo de cosas termina siendo lindo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es a, conociéndote desde aquel entonces, porque a, mientras tú jugabas al fútbol, a mí me tocaba hacer las coberturas y, y las transmisiones de los partidos y todo este tipo de cosas y, y, y siempre tuve esa inquietud, dije, ¿cómo es que Jesse Palacios ha ido creciendo, creciendo, creciendo, creciendo no, no por el fútbol, sino porque tú vienes de familia de béisbol. Sí. O sea, tu familia son peloteros. Sí, sí. Bueno, ahorita ya ya no. Todavía todavía mi abuelo, pues una, una anécdota rápida. Mi abuelo no era que no me quisiera, sino como empezó a ganarle mucho terreno el fútbol al béisbol, porque estamos hablando de los 50s, sí. eh, 60s, 70s. Todavía el deporte número uno terminaba siendo el béisbol. Sí. Y, y el fútbol hace un cambio así, que para cuando acordaron los de béisbol, ya el, el grueso de, de los niños terminaba practicando el fútbol. Obviamente por la facilidad que, que, te, que nos entrega el fútbol. El, el sí. fútbol nosotros, yo me acuerdo que hacía... Hacía pelotas con, con unas medias. Pues antes las medias eran sí. como las mujeres, las medias de las mujeres, sí. los calentadores, o no sé qué utilizan las mujeres, muy gruesas. Pues terminaba haciéndose una, una bolita así maravillosa. Y terminabas jugando. Y mi, y mi abuelo eh, me decía: ¿Qué? ¿Tú nada más tienes una pata o qué? Obviamente, yo siempre le pegaba con mi pierna hábil, con mi pierna natural, que fue la derecha y pues, la, la izquierda pues no la utilizaba, pasaba y se enojaba. De vez en cuando le terminamos quebrando algo y obviamente pues, venía el regaño, venía la reprimenda. no eh, Sí vengo de una, de una familia béisbolera, eh, un primo. Eh, estuvo hasta la triple A en, no, no, en la, no en la lucha libre De hecho, No, hasta no es el luchador <ríe> La doble A en, en Estados Unidos No, tampoco en la otra doble A que ah, pensaste eh, Toma mucho <ríe> No, en Entonces, esa doble A. ¿Qué hace tu no, no. Primo? <ríe> estuvo, estuvo en las ligas mayores okay. Pero en las ligas menores <ríe> En las okay. sucursales, ¿no? Yeah, sí. Y jugó para sultanes eh, estuvo mucho tiempo jugando aquí para, para los fantasmas grises, para los sultanes y termina estando en la historia de, de, de los libros de la Liga Mexicana de Béisbol porque eh, él juega un partido sin hit ni carrera, él era pitcher pero con los pericos de Puebla él okay. fue a hacer esa historia de aquel lado, pero hizo carrera hizo, hizo carrera, sí, sí ahorita, ahorita ahí anda con una marca deportiva eh, okay. Y también anda entrenando a, a, a jóvenes en lo mismo, ¿En buscando, buscando exactamente en béisbol. Yo acá, pues a lo mejor fui la oveja negra de la familia. Eh, yo termino jugando fútbol. Espérame. Yo termino jugando fútbol por culpa de mi hermano mayor. Okay. Mi madre no sabía qué hacer con él, era un reverendo desastre, se movía, la famosísima hiperactividad que hoy le llaman, ¿no? Sí. Era un desastre mi hermano, se movía, etcétera, etcétera, y había que, le, le recomendaron una actividad deportiva. Eh, había, a tres cuadras estaba el parque de la Mala Torres, ahí en, en la Azteca, sí. en, en Guadalupe, y a dos cuadras y media estaba un campo de tierra. Un campo de tierra con una portería, con dos porterías truchas, pero pues había más eh, piedras y sí. vidrios y que, que tierra, ¿no? Y pues lo terminó llevando a los, a los dos deportes y se termina quedando en el, en el fútbol. De ahí empieza la generación, mi hermano el en medio, somos tres varones, y... Eh, yo sigo la, la generación, mis dos hermanos no tuvieron la, la oportunidad o la dicha de, de, de jugar a un nivel de alto rendimiento profesional y, y yo sí, y obvio se les, se les agradece esa parte porque en el, en el lapso en el que yo estoy en, en mi pleno desarrollo futbolístico mm. y desarrollo de, de, de como ser humano a los 13 años yo pierdo a mi papá Okay. Y ellos dos tuvieron que cargar con, con, con otra tarea: con otra tarea que era trabajar y estudiar. Y yo era el, el beneficiado porque solamente estudiaba y por las tardes me, me dedicaba al deporte. También de, en un, llegó un momento, como a los 15 años, que hubo un bajón ahí en Tigres. Eh, hablando de lo del perfil Tigre, el perfil Tigre llegó un, un, un perfil de jugador. Que era alto, era alto y yo estaba sumamente delgado, era bajito, yo terminé por ganar talla como hasta los 16, 17 años, a los 15 años, era un palito y bajito, y aparte pues mi piel, pues mucho acné, o sea, era altamente buleable, era muy chaparrito, etcétera. Y se viene un, un, un, un, un corte jugador que era el que proyectaba como institución, como posible jugador para primera división o un, un corte jugador. Y conforme fueron pasando los partidos, sí. yo estando muy joven, pues todavía jugaba en Mederos, en los campos de Escamilla, en donde fuera, ¿no? Eh, conforme fue pasando el tiempo, yo ya no jugaba. Me fueron haciendo para un costado, para un lado, para un lado, para un lado. Y el desánimo me ganó. El desánimo me ganó y yo termino diciéndole a mi mamá que ya no quería jugar. Ya no quería jugar. Me dijo, ¿ya no quiere jugar, mijo? Órale, está perfecto. Pero se da cuenta que están haciendo sus hermanos, ¿verdad? Pues estudian y trabajan. ¿Cuántos años tiene? 15 años. Pues hay que buscarle un trabajo para los 15 años que tiene. Y termino trabajando a los 15 años. Termino eh, desistiendo un rato de, del fútbol, que sería como cinco meses. Eh, en, ese, en ese Inter yo me voy a trabajar a... Era inspector en la Ruta 70... Yeah. En la ruta 70, pero era inspector secreto, eh. Era, era nadie inspector. Sabía. Eh, nadie sabía. Yo, yo revisaba si, si el operador eh, cumplía con un buen manejo, contratos, si no se robaba dinero, que fueran centavos. Pero, pero imagínate, entre centavos y centavos y centavos, pues la empresa termina perdiendo, ¿no? Claro. Y ahí andaba yo de, de, de sapo, se pudiera decir. <risa> ahí, andaba, ahí andaba yo, entraba a las 4 de la mañana ah. a trabajar, a las 4 de la mañana. El primer ah. camión yo lo agarraba, yo salía de mi casa a las tres y media de la mañana, de tres y media de la mañana, y a las 4 de la mañana yo agarraba el primer, el primer camioncito, ya sabía. Yo me iba, eh, trabajaba, salía a las 12, regresaba a, a la escuela, digo, regresaba a la casa, comía. Y a las 4.30 de la tarde me iba ¿La a, a la escuela, a la ¿Sas? prepa 22. Eh, llegué, llegué a ser pantera <ríe> un sí. ratito. ¿Y jugaste de la, ahí en la prepa? Eh, no, no, no, nunca jugué, nunca jugué no. en la prepa. No, ese, en ese inter... Eh, me estuvo buscando rayados eh, me estuvieron llamando mucho de tigres y yo el desánimo, pues imagínate a los 15 años yo ya tenía pues mi dinero por más que fueran 300, 400 500 sí. pesos, pues ya yo a los 15 años ya empezaba a, a percibir y a recibir y pues ya empieza a, a llamarte la atención otras cosas ¿no? pero en, Ay, ¿En qué momento retomas? De tanto que estuvieron insistiendo de tanto que estuvieron insistiendo, le hablaban como los bancos a, a los que deben. No debes nada que te hablan como a las seis de la mañana. Bendito de... A Dios, no. <ríe> bueno, a mí me dicen, porque yo tampoco debo, ¿eh? <ríe> Es que hablan, que hablan no la, la... Dinero, entonces, ¿qué puedo si no lana. ¿Qué Exactamente. ¿No? <ríe> Exactamente. Le hablaba, le hablaban los, los profesores a, a, mi mamá. Pues, obviamente, antes, pues, la única comunicación que había era el teléfono local, el teléfono de casa, ¿no? Sí. Y le hablaban y yo me decía a mi mamá, es para ti. Le digo, no, no mamá, no, yo no contesto. Y ya, al día siguiente, o tres, cuatro días después, ellos estuvieron al pendiente. Primero, pues de mi mamá y de que estuviera bien el tema familiar, porque se los agradezco, siempre estuvieron al pendiente. Y pues, la otra intención era, ¿cómo está Jessy? No quiero regresar, etcétera, etcétera. Y no, no quiere regresar, no quiere regresar. Hasta que una vez me habló... Bueno, le habla mi mamá al profesor Marcelino Gutiérrez. Lapini Gutiérrez, sí, seguramente... Sí. Seguramente ¿Sí Gutiérrez sonado. Hijos, Petra. <risa> no, todos, no todos son buenos. ¿eh? <risa> Él sí, dos no sé de tú. No, porque sí. tú eres más mejor. <risa> no, la un tipazo. Exactamente. Y... Eh, ya de tanto que estaba yo fastidiado que siempre le hablaban a mi mamá. Y mi mamá me decía, Jessy, si te, te hablan, te hablan. Yo no contestaba. Y le digo, ya, ya, mamá, a ver qué onda. Eh, si yes, ¿quieres esto? Le digo, profe, no. Profe, no. Bueno, va a empezar una categoría un año mayor a ti. No vas a estar con el mismo profesor que tenías. Eh, la invitación es el próximo lunes a tal hora en tal lugar. Si quieres, ahí está abierta la invitación. Ya hablamos con el profesor. Ya se le dio toda... Toda, toda tu información y está encantado, ya te conocía, bla, bla, bla. Y yo me volteé a ver mi mamá y me dice, ya lo vi en tus ojos. Y dice, vas a ir, ¿verdad? Le dije, no sé, jefa, no sé, no sé. Pues pasó el día y pues, obviamente, pues mira, ahorita me acuerdo y me empiezan a sudar las manos. Obviamente estuve ahí. Y de ahí la historia cambió, la verdad. La verdad, la, la, la, la historia termina cambiando porque en un lapso muy corto, Termino siendo registrado en tercera división, en un lapso muy corto, después de, de, de mi regreso con, un, con una categoría mayor, termino siendo registrado. Me acuerdo muy bien cuánto era mi salario. ¿Cuánto eras? ¡Suéltalo! 350 pesos mensuales. ¿350 pesos mensuales? Y, y, y, y, y me y, sentía oye, millonario. ¿y en, ¿Y en cuál banco pudieron meter tanto dinero? güey? No existían los bancos, oye, patito. Pero, pero, te, pero te voy a decir una... Te, te, te voy a decir una cosa fuera, fuera de madreada. A, ver. a mí me parece que si que te haya pasado eso y que de, creo que pasa con muchos jóvenes novatos, es bien importante pasar esa etapa. Sí. Porque a veces puedes ser tan talentoso como quieras, pero si no pasas por esas situaciones complicadas, si no te tropiezas, si no te caes, si no pasan cosas que no te gustan, y no aprendes a resolver esa parte, todo el maldito fútbol que tengas vale para Puebla Sí, sí terminaría siendo... Eh, pues en vano, ¿no? Exacto. Eh, ahorita te cuento la contraparte. La vez que después de, de mi debut, el primer torneo, yo termino jugando sobre 65 minutos nada más. Pero Neri no, 65 minutos como que En era... todo el torneo. en, ah, todo, ¿en todo el torneo. En, en todo el torneo. Ah, no, pues sí si te querían bastante, güey. No, espera. Ahorita, espérame, ah, déjame ah, te doy dale, la, dale, la, la... Dale, dale, dale. Eh, en los 65 minutos repartidos en 8 partidos... Sí, eh, ese torneo es cuando hace el récord de puntos tigres en el sí. 2003. Estaba Neri Pumpido de, de técnico. No, y tenían un buen equipo, eh, Un equipazo, la sí, verdad, en ese, en ese tiempo. fue o sea, para un mucho, joven... Mucha afición actual, actual, uh, llamémosle que tienen que entre 25 y 30 años, más o menos, entre 25 sí. y 35. Ese del 2000, del 2000 al 2005, esa etapa terminó arraigando... Y atrayendo demasiada afición. Sí. Aún y cuando no claro, ganó claro. nada, ¿eh? Sí, Porque pero... en el 2001 terminamos perdiendo con, con, como técnico con Pachuca la primera final. Y en el 2003 terminamos perdiendo con Pachuca la segunda final. Sí. Pero en ese Inter la hubo, hubo la, el, fue la del 2001. Tama, fue la del 2001. Sí, eh, termina siendo así mucha afición porque terminó gustando aún y cuando termina quedándose en la, or en la orilla sin, sin campeonar te cuento la te digo la contraparte bueno. juego juego 65 minutos repartidos en 8 partidos y, me, y el profe pumpido pues casi no era cabalero. argentino al fin verdad ya. argentino Ufa. al fin eh, íbamos ganando y yo ya sabía que iba a entrar Llegó un momento en que yo ya sabía que iba a entrar faltando 7 minutos, 5 minutos, 4 minutos, etcétera, etcétera. Y ya sabía que iba a entrar y terminaba entrando. Ahora te cuento la contraparte de los 350 pesos que fue mi primer salario. Cuando terminan entregando las primas, los premios. Sí, las sí, primas sí, sí. se les denomina así al, al, al, al acumulado que te dan como premio, ¿no? Cuando nos dicen... Pues no existían los grupos de WhatsApp ni nada, ¿no? no pues... Cuando nos dicen... Ya por la tarde, revisen en su, en su cuenta de banco. Ya van a estar depositados los premios. Ah, órale. Está bien. No, pues ¿cuánto? No, pues tanto, tanto, ah, tanto, tanto. Pues Todavía no tienes una... Un conocimiento... De realmente sea, cómo se di, ese tema Dimensionar, y todo. ¿no? Okay. Dimensionar. ¿Y, luego? y pues ya yo de novedoso, ¿no? De novedoso andaba con, con, unos, con unos amigos y, y... dice, ¡eh! ¡Órale! ¡Vamos al cajero! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar cuánto, cuánto nos depositaron! Ellos pensando que también les iban a dar, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, sí les dieron, pero no tanto como a otros, ¿verdad? Claro, claro. Y pues ya, pues metes, la, metes el, el plástico, ¿verdad? Que al final le cuentas el plástico, lo importante es lo que trae dentro el sí. plástico, ¿no? <risa> que es igual el tuyo, el mío y el de no. <risa> otras personas, ¿no? Este, eh, sí, ya reviso y pues obviamente ya había una cantidad, una suma importante de dinero, pues no puedo decir cuánto, pues, pero estaba sí, ya bueno. ya de tres, ya de tres, ya de tres... Uh... <risa> Sí, no, pues claro. Arriba de 130 mil pesos cuando yo ganaba en ese tiempo entre 10 mil y 12 mil pesos mensuales. O sea, el estuvo sabroso. <ríe> Exactamente, bueno, por los premios. Yo, yo quiero pensar que eso tiene que ver, con, y justo por los premios, pero tiene que ver con el trabajo que tú te tuviste que chingar. Exacto. Wey, por mucho tiempo. Sí, sí. Y, te, y es, te voy a decir algo, está con madre, güey, esta parte. Me encanta esta parte y producción mochenle un, un, un cachito <risa> para que esté rodando por todos lados porque la raza cree que los jugadores como Jesse y no lo estoy diciendo porque sea mi amigo como Jesse y como muchos más que nosotros disfrutamos gritamos nos levantamos y a veces también les metamos madres y todo el rollo les costó un chingo güey digo, yo, sí yo, tiene que yo, haber tengo, yo tengo una que son... frase yo tengo una frase que, que es sin menospreciar cualquier profesionista o cualquier profesión yo les digo que yo soy más profesional ...que cualquier profesionista. ¿Por qué? Yo ya te dije... ...que desde que andaba con un año... ...año y medio andaba atrás de una pelota. Y desde como los 7, 8 años... ...no paré un día... ...solamente ese Inter... ...que te dije que... ...pues me tenía que levantar todavía más temprano... ...para irme a sí. trabajar, etcétera... ...no paré un día... ...hasta que terminó mi carrera. Mi, ter mi, mi carrera termina... ...a los 35 años casi. Hey. ¿Sí? Y cuando yo llego a, a Primera División, que es una de... un, un, un logro tototote to, para, obviamente, pues para que, que, que se ve consumado un, un sueño de mucha gente que, que, no, que te apoya, que te ayuda. Eh, otra gente que en el momento no sientes que es un apoyo, pero que te ayuda a forjar y a formar claro. carácter. Este... Ese, ese plus... Es muy importante, muy, muy, muy, muy, muy importante. Y, y me, me, me llena, me llena el poder decir que soy más o un jugador que termina llegando a primera división y después, obviamente, pues, lo, todo lo que lleva es más profesional o profesionista que cualquier carrera o profesión. De acuerdo. ¿no? Oye, ¿cómo fue el momento después de que cobraste esa Lana, güey? Y llegaste con tu jefa. La, la invité a cenar, obviamente. La invité a cenar. Sí, no. Fue... fue... Fue, obviamente, eh, eh, en ese momento, pues yo ya, ya había tenido varios detalles con ella, ¿no? Digo, cuando recibe el primer salario de 350 pesos, pues uno, yo, como creo que la gran mayoría de gente sí. se lo termina haciendo a, de, de agradecimiento, de gratitud, por más que sean 350 pesos, no son los 350 pesos, sino, es, mamá, es me los gané, venga. Y ahí sí, la mamá, sí, 350, no nos va a alcanzar ni para un kilo de frigo. <risa> pero gracias. Sí. Obviamente me dijo, no, esto es tú, yo tú ganas No, es yo mamá. Todo ese tipo, todo ese tipo de detalles eh, cuentan, cuentan. Porque es una carrera individual, sí. termina, termina por ser una carrera individual, pero en el Inter yo tuve muchos mentores demasiados mentores, ahorita ya se le puede poner ese término medio, medio de marketing, ¿no? el decir, Ay, es un mentor, ¿no? Hay mucha gente que está detrás de ti, muchísima gente, ahorita nombré a, al profe Pini, pero pues hay demasiada gente que está detrás y eh, si empiezo a nombrar al no, profe Azuara, demasiada gente que, que terminó aportando con, te tocó? con, sí, el profe Bato, el profe Carlos Muñoz, Max Guzmán, o sea, hay muchísima gente. las patadas duras fueron por Carlos Muñoz, obvio. Ahí eh, ¿también, ¿no? también, también, también. Sí, claro. no, fíjate que fuera, fuera de la cancha es ¿No? un tipazo. No, es un ángel. Sí, no, no, no, no lo saludas pues, y te, te raspo y discúlpame. discúlpame y, no y, a oye, a... Y dicen que en la cancha era igual, no. eh, te la ponía aquí. No, ya te decía, perdón, el piso? perdón. No, discúlpame, discúlpame, discúlpame, pero es que, ¿qué bueno, sabes, era mis parte del show. Exactamente. sabes, le sacaban la vuelta, güey. Sí. Es que es que un, digo, un taponazo de esos a mí me pasó. De, de gente que sabe meter la pata y, y ¿te acuerdas de ellos? Yo hasta, hasta ayer todavía me acordaba de ellos. Huele o sea, hasta el alma, güey. Exactamente. Fíjate que es una carrera de diferentes matiz, matices. Eh, es, es muy linda. Eh, es muy, muy, muy, muy gratificante el poder ver eh, cristalizado por lo que uno trabaja. Claro. Y ahora que yo estoy en, en la contraparte... No contraparte, sino también eh, en la formación. Hay hay una hay una parte que, que, que, que me llena más. Que me llena más. Eh, si me dieran a elegir, yo ya lo he dicho en más de una ocasión, si fuera un superjugador exitoso, que nunca lo fui, me decía, Ay, o un técnico exitoso, tal vez a la par que se estén peleando, yo elegiría ser técnico. ¿Por, ay, ay, ¿Por qué? Dale. Porque el jugador es, como te dije, es una carrera individual. El jugador ve solamente por él. Y el técnico gestiona. El técnico ve un bien común. Sí. El técnico ve diferentes rostros. Ve diferentes colores como si fuera un arcoíris. Hoy oh, Lacho vino de negro. Ay, pues nunca se pone de negro. No andará bien. Hoy fulano. Ah, ok. Es... Ve, ve el bien común y me encanta la oportunidad de ayudar. Te digo, ya trabajé trabajé durante cuatro años en formación, hablando de desde sub-13 hasta, pues trabajé con las muchachas en el en, en sí. primera división femenil en el Eso no ya es formación, eso eh, ya es profesional. Ah, oh, bueno, en el, en el femenil, hoy en día sigue siendo formación. En okay. este momento sigue siendo formación. Y a final de cuentas, la formación nunca termina. Por más que veas a los... A los Córdoba, a los Guiñaga, esos. La formación nunca debe de terminar. Y la formación sí, no siempre está día con día. En, Exactamente. en la vida en general no puedes parar de crecer. Así es, así Tienes es. Tienes que seguir es, creciendo. Es. Digo, Exactamente. No es como que conseguí esto y ya, listo. Se acabó. Es, no, esa, no se acabó. Esa Tienes parte. Que que construyendo. Y, o... y, y entender muy bien, por ejemplo, acá en el tema de lo de la formación, porque topas en una fase muy sensible del desarrollo, no del jugador. Sabemos que el jugador de mil... Si debuta uno o dos, uff. Claro. Sí, nosotros tenemos que entender que acá estamos en, la, en el tercer escalón de la educación. Sí. El primero es en casa. Muchas veces a los muchachos cuando está el sueño de ser jugadores, se los arrebatan los equipos eh, desde los 11, 12 años y terminan claro. creciendo con tutoría solamente, ¿no? Como le dijo Javier Aquino. Exactamente. O, y no, no, hay un sinfín de historias, hay un sinfín. La primera obviamente es lo de la casa, la segunda obviamente es la escuela. Sí. Y la tercera, pues obviamente nosotros estamos en la, en la formación, pero esta va ligada a las dos. Muchas veces, por el gusto, por el deseo, la de la formación de cualquier deporte, principalmente sí, sí, de sí. algún alto rendimiento, termina... Siendo la más importante, hasta mucho más importante que la que hay en casa. ¿eh? Yeah, yeah. ¿Por qué? Por el impacto que termina teniendo, por el gusto de... Y en esa parte entiendo sin problemas el tema de la formación de jóvenes. Sí. Pero quiero platicar, porque no puedo, no puedo dejar eh, escapar eso de, de parte del, del, del podcast, la parte de la formación de las jóvenes. Es diferente. Tú, sí, es, tú, sí es tú, diferente. Digo, tengo que decir esto: lo voy a decir yo: tú eres técnico, uh -huh. eh, profesional, avalado por la Federación Así Mexicana es. de Fútbol. Este, y, y tú ya trabajaste como técnico en femenil. Así es. Es muy es, es otro mundo, güey. Sí, sí, o sea, Es la misma o, pelota. Obvia, es la misma o, pelota. Obviamente, pero es otro mundo. obviamente, yo tengo que platicar solo mi experiencia. Y mi sí, experiencia sí, sí. es lo que viví solamente en Necaxa. En Necaxa Femenil. Es un club aparte. Es un club aparte en, en la infraestructura y, y lo que se le da al fútbol femenil en Necaxa es muy poco. Es muy poco y tienes que trabajar con, con materia prima no como la que trabaja Rayada, no como la que trabaja Chivas, no como la que trabaja Tigres... Allá los salarios son muy bajos, las condiciones sin ser deplorables no son las mejores, no son las ideales, se, tiene, se cuentan con canchas bien. Pero sí, las chicas sí tienen que, que juntarse entre cuatro o cinco para vivir en una casa para poder subsistir o subsanar. ellas Hay, hay una, una parte que yo digo, una es sobrevivir y otra es, una es Sobrevivencia y otra supervivencia. Supervivencia sí. es a lo mejor vivir con un poco de abundancia, ¿no? Y el, la sobrevivencia es, pues, pues con, eh, lo con lo que hay. Hay que eh, baja el cero y no contiene a veces, etcétera, ¿no? T todo ese tipo de cosas. Y ahí se vive mucho eso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, eh, eh, o qué es lo que me sucedió ahí? Hay, hay mucha nobleza de las muchachas. Hay mucha noble nobleza. ¿Y, y ¿qué, qué, qué parte me, me agradó? como no, hay, no no tienen tan sólidas todavía las bases en cuanto a los temas eh, técnico-tácticos, fundamentos, Chistos. conceptos, muchos de los términos o las cosas que tú les muestras termina por ser algo novedoso o nuevo y hasta les ves el rostro como que, profe, pues eso no nos lo habían dicho. Pues a lo mejor no como te lo estoy diciendo, pero a lo mejor ya te lo dijeron, ¿no? A lo mejor a la derecha yo digo, izquierda y derecha. Ah, ok. Igual, el fin terminó siendo el mismo, te ibas a la derecha, pero a lo mejor el, la terminología o la claro. forma, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay que hacer con, con el tema del, del fútbol femenil? Apoyarlo. Uno, uno es apoyarlo y... Eh, es importante el perfil de la gente que esté metido, en, eh, metido en, el, en el negocio. Obviamente no son las mismas exigencias y necesidades que otra vez, de, te digo, de tigres y de rayadas, por lo que tenemos aquí, sí. a lo que pasa a lo mejor en Mazatlán, pero, a lo mejor que pasa en Ecaxa, pero, son, son muy diferentes. Pero las te voy necesidades. a decir algo, yo, yo lo he remarcado hasta el cansancio, y se lo puedo platicar a quien sea, pero hoy en, a nivel mundial la cuestión de mercados está gobernado por las mujeres. Sí. ¿A, a, ¿A qué me refiero? Que las mujeres compran, sin ningún problema, ellos, o sea, compran. Uh -huh. hay estadísticas del 100% de las cosas comerciales, al menos el 60% tienen que ver con las mujeres. Ok. ¿Sí? Del, re del 40% restante... Hay un 20 que son mujeres y niños, y hay otro 20 que son hombres. Pues eso no creo es, que no puede es, ser por las diferencias no es que de la mejor, mujer, la mujer. No es que sea desde mejor. mi ni punto peor. de vista es más emocional. También. Es más corazón. En teoría, el hombre. En teoría, el hombre es más raciocinio. Que a veces nos comportamos como neardentales y actuamos sí, como... Sí, estamos bien güeyes, esa es la... Nieve. Exactamente, pero en teoría esa es la, la, la verdad. La mujer es mucho sentimiento, mucha emoción, claro. mucho corazón. Bueno. ¿Y qué, ¿Y qué impacta en el marketing? Eso. Pues el la publicidad, del sentimiento, claro, la emoción. Claro, pero entonces es donde yo le decía a la gente, le digo, no entiendo a los directivos de los diferentes equipos que decían, es que es complicado porque hay que invertir. No tienes que invertir, güey, vende. Vende. O sea, ve y métete con las marcas. Ahora, recién, hace poco, Rayadas, por ejemplo, tienen ahí una marca ya. De, de sí, productos ya. exclusivamente y, para mujeres. Y Bien fíjate hecho. que está en, en vías de, de hacerlo, hacer su liga externa. Yo creo que sería. Eh, no sé si lo mejor en este momento, todavía yo creo que puede tardarse algunos años en que se les corte, se pudiera decir de cierta forma, coloquial el cordón umbilical, porque necesita ser un producto autosustentable. En este momento aún no, no lo no, es. No, no, no pasa. Aún no lo es. Bueno, digo. vamos a acabar pronto esto. O sea, todavía no es sustentable para algunos equipos de la primera división. Exactamente. Junto. De exactamente. ahí para abajo. No es sustentable es, lo demás, es, es muy, muy, muy diferente. Obvio, pues de acá nosotros podemos vertir un comentario con, con una ligereza, con una simpleza. Ay, pues que la separen, que ellas consigan sus patrocinios, bla, bla, no, bla. No, no, no, no. es tan no, esto, sencillo, esto, lo que no es que tan es, simple. Hay que trabajar para que el fútbol femenil se convierta en un negocio. Y creo que puede ser un gran y está, negocio. Y está poco a poco. Si está ganando terreno, sí. Va a dar tumbos, sí. Que le pegó mucho lo, la eliminación del premundial, también. Pero le ya limpiaron pegando. todo el murero, compadre. Y ahí Híjole. cambia un poquito la cosa. O sea, hay que, hay bueno, casi esperar. todo, casi todo. Hay que, hay que esperar, hay que esperar, digo. Termina, termina por, por ser ilusiones renovadas con, con la gente nueva. Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué sucede porque al final de cuentas eh, otra vez a veces nosotros vertimos comentarios con, con ligereza sin saber el contexto sin tener un, un, un real conocimiento de exactamente el fondo de lo, de lo que en sí está sucediendo y eso y eso pues no no no no le sirve no le sirve a, a, al desarrollo del fútbol femenil decir Ah qué bueno que se fueron ellas eran esto bla no, bla bla no, bla, no. Bla. no. Obviamente, creo que poco a poco hay que ir vertiendo, vertiendo comentarios para poder que sea en pro. Que sea A final de cuentas, que es la idea, ¿no? Hermano, se nos va el tiempo. Gracias pero, pero te voy a decir una cosa. Ahí te va. Vamos a hacer un, un segundo capítulo más adelante. No, te voy a decir para qué. Puro femenil. Órale, órale, me agrada. Me agrada. Tú eres experto en eso. Puro me femenil. agrada. Porque si nosotros hacemos un buen capítulo de femenil con el cual... Puedan salir cosas que pueda apoyar el crecimiento del feminismo Definitivamente. Carladísimo. Habrá. ¿Te late? Exactamente. carlacho muchísimas gracias. Muchas no, gracias. Gra gracias a ti, hermano. Muchas gracias por la, por la atención. Es, es una maravilla. No, no, eh, lo gracias. Lo que siempre platicamos fuera del aire, sí. lo podemos platicar aquí. No, y gracias a ti por venir desde Aguascalientes. <risa> <risa> es que Nada. sí, eso se sí oye bien, mamón. Vino desde Aguascalientes. Eh, ahí sí, ahí sí, Pero aquí está hacer. con nosotros en Monterrey todo el tiempo. Oye, hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi Y Milacho. lo repetimos. Oh, ahí estamos. ¿Te con gusto. Mi gente, muchísimas gracias a todos, gracias a la producción, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos y estén pendientes. Tenemos más sorpresas todavía aquí en un podcast más, así que no se lo pueden perder. Sigan nuestras redes sociales, porque vienen sorpresas. Y si no estás al pendiente, te las vas a perder. Nos vamos. Gracias, hermano. Gracias, compadre. Un gustazo. Pásela bien.